Chicos, estamos en un escape room y nos podemos encontrar cualquier tipo de cosas de vez en cuando, ¿vale? Y bueno, yo quiero salir de aquí lo antes posible sin morir. ¡Ah! ¿Qué es eso? Es que veo. Me... No me puedo. No me puedo. No me puedo. Por favor. No me puedo. Eh, no. ¡Fuck! Dios, no he sobrevivido nada. Quevedo? ¿Dónde está? ¡Ah! Uh! Sí si, si, si está, sí está, sí está. ¿Qué quevedo con su quédate. Anoche le dimos la piel. No! ¿Cómo corre? ¡Coconi, cómo rápido la vida! ¡Lejos de puta bala la ¡Puto quevedo, öh, eh! ¿Cómo come? ¡Dios, se nota que no te caiga un negocio! Yeah. Oh. ¡Madre mía! ¡Uff! Uh. para Sí, por eso sale a ronco después oh, oh, oh, oh. Oh. ¡Madre mía! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Cómo corre! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, cómo corre ¡Dios mío! es nivel imposible esto! ¡Pero si es el primer nivel! ¡¿Cómo no es posible? ¡No! ¡Qué palmada en la boca, chaval!